Atención Magallanes, llegó el evento más esperado del verano en su decimosexta versión, el asado más grande de Tierra del Fuego, actividad que se realizará el sábado 20 de febrero en el recinto Club de Jineteadas José Mario Andrade de la ciudad de Porvenir. Los esperamos.